Realmente si sí, ella me pudiera escuchar, eh, esta voz se reiría como era, y diría, luchemos por la libertad siempre, y anhelaba mucho, siempre decía eso, entonces creo que ahora lo estoy haciendo, luchando por la libertad. Este 29 de marzo fueron 27 días de, de búsqueda ininterrumpida, y cuando digo de búsqueda interrumpida es ininterrumpida, o sea, no fue un solo día, o sea, fueron días, 27 días y noches buscándole. La fuerza la tenía, aunque por dentro estaba muy lastimada, tenía que buscarla y era mi meta. Y la encontré. Entre, entre las aromas de, de las velas y de las flores, ahí enfrente de ese tabú blanco, ahí hice la promesa. Y allí hice un pacto. Definitivo, yo un pacto se cumple un pacto. Y ahí le juré. Mi vida la empeño a buscar a quien te quito la tuya. Y que con toda el alma lo sigo cumpliendo, no es algo que me sienta encadenada a hacerlo, es algo que lo hago cada amanecer, cada despertar, hay esta paloma, cada anochecer esta y Ya es salgo a la, a la vida, al mundo y luego me encuentro pues muchas palomas. Fuera de su muchas palomas que ya quiero. No Encuentro un hijo con toda la disposición de querer salvar, como él dice, tú luchas para que todas las palomas vuelvan a su nido y yo lucho para que las palomas nunca no salgan de su